Tutoriales. Hola buenas noches queridos amigos internautas En este nuevo tutorial vamos a continuar con el Sony Vegas Pro 13.0 Bueno, en este tutorial voy a enseñar cómo eh, Voy a enseñar la herramienta dividir ¿Cómo puede ser utilizada dentro de un archivo de audio? En todo caso, eh, bueno, muchas personas lo requieren, que se yo, necesitan un audio y no les importa que suene una cosa u otra, bueno, es lo que voy a enseñar, cómo eliminar eso que no nos sí, sirve. Bueno, archivo, editar, ver, insertar herramientas, configuración, ayuda, archivo. Mm, buscamos los archivos, acá los tenemos, son dos archivos en este caso. Eh, voy a trabajar con dos archivos al mismo tiempo y dibujando el vidrio manzano. Okay. La persona que me pidió que le hiciera el favor me dijo que le quitara eh, esto, que no le sirve. Acaba de recibir un comentario de mi admiradísimo profesor de locución, Él se llama José Martínez Guaidó. Y fue la voz oficial de Juventud 840. Saludos desde mi guarida creativa, profesor. <ríe> y gracias por el comentario. Seguimos con el tutorial. Esto no sirve. A esta persona no le importa tener esto que está acá. Voy a acercarme al archivo. Me puedo acercar con el rolling del ratón. Y así me acerco al archivo. Ok, uh, aquí, en este, justamente este punto azul que está acá, hay un silencio total. Uh -huh. Aquí, en este marcador. Cuando la ganancia es de cero, cuando el silencio es pleno, pues hay un demarcador. Esta es una nueva eh, característica que tiene el Vegas Pro 13.0, te indica el silencio total o cuando no tiene ganancia en este caso. Dividimos el archivo con ese esto no nos importa seleccionamos el archivo, suprimir así de sencillo ahora vamos a arrastrar un poquito este archivo clic sostenido, arrastramos el archivo ok, si llegamos a la punta de este archivo eh, automáticamente aparece acá en la esquina aparece la herramienta de desplazamiento de desvanecimiento de entrada o fade in para darle suavidad al entrar pues arrastramos con el ratón Final, el final no gusta tampoco. Eso no sirve hasta aquí. Igual, hacemos la misma operación: S para dividir el archivo. Seleccionamos el archivo a eliminar. Con clic al archivo, suprimimos y listo. Probemos a ver. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos allá, pero en este caso esto se llama fade out o desplazamiento de salida. Cliqueamos botón derecho para seleccionar un tipo de desvanecimiento. Vamos al tipo de desvanecimiento para hacer una mayor suavidad a la hora de cortar la canción. Clic sobre este dibujo y se fue. Ahora seleccionamos todo. Vamos a alejarnos un poquito con el rolling de ratón vamos a archivo renderizar como como el archivo solamente me muestra una línea de tiempo de audio automáticamente él me va a abrir solamente opciones de audio como notarán pues todas las opciones que hay son de audio a 3 .flac, aif, a todos, mp3, o todos esos son archivos de audio. La predeterminada que me da, la plantilla predeterminada, es un archivo wap que es el audio descomprimido. Pero como no me interesa este, pues voy a buscar el de archivo de mp3, consigo el de mp3. Y elegimos el de 320, que es el que tiene mayor calidad. Nombre, archivo 000 esto se llama manzano manzano punto renderizamos bueno señores con esto le decimos adiós amiguitos espero que lo hayan pasado bien tanto como yo lo pasé con ustedes la consigna siempre va a ser la misma, traten siempre de sonreír, nunca dejen de sonreír. La sonrisa es sinónimo de felicidad. Si están sufriendo por algo, pues una sonrisa alivianará el sufrimiento. Consigna, ser feliz como lombriz. O perdiz en París. Adiós.